¿Sabías que Wikipedia puede editarla cualquier persona, cierto? Si bien muchos editan Wikipedia para mejorarla, no todos lo hacen por lo mismo. Algunos editan para dejar mensajes a otra persona, por amor u odio. Otros la editan porque no les gustó algo. Otros la editan para dejar alguna broma. Cualquiera sea la intención, hacer este tipo de ediciones en Wikipedia, o como lo llaman sus editores, vandalismo, tiene un costo muy alto. Puede generar confusión, Alguien puede creer que algo falso ocurrió en verdad. También hace que nuestros voluntarios tengan que corregir estos vandalismos. Ese tiempo lo podrían usar en crear nuevos artículos. Pero sobre todo, hace que la gente valore menos el trabajo de miles de voluntarios por construir una enciclopedia gratuita y libre. Evita hacer vandalismos en Wikipedia. Y si ves uno, corrígelo. Así ayudarás a tener una Wikipedia mejor cada día.